¿Qué pasa con compitruenas? Bienvenidos a Pokémon, Chaos 2, Harlock y bienvenidos chicos a otro capitulazo. Hoy es día de Team Rocket, ojito, día de Team Rocket, no de gimnasio porque me habéis dicho que Koga está entre nivel 40 y 40 y pico y digo... ¿Cómo puede ser que ahora toque un combate contra Koga que está tan alto de nivel? No tiene sentido. Y en efecto, con es lo siguiente que hay que hacer es ir a Silp S.A. en Ciudad Azafrán y vencer al Team Rocket y a Giovanni con sus Pokémon de tipo Fuego. Así que, me pongo los cascos y vamos a darle caña. No sé si nos dará tiempo hoy, espero que sí, pero si no, pues es lo que hay. Me pilláis aquí, chicos, porque he estado leveleando al equipo bastante, de hecho, porque... Tenía que ir al gimnasio de Koga y he eh, estado a Chris con Pokémon salvajes, obviamente, porque quería, digo, joder, a ver si coge felicidad, a ver si evoluciona. Pero me he dado cuenta de la debilidad que tiene contra los Pokémon tipo fantasma y es que no tengo nada para golpearles, absolutamente nada. Ha aprendido Hipercolmillo, me parece, otro ataque que no vale para los Pokémon tipo fantasma. Fimo ha aprendido Martillazo, que le he quitado Rayo Burbuja, o lo que tuviera, no, Hidropulso, le he quitado Hidropulso. Y creo que poquito más, nadie más ha aprendido nada salvo... salvo nadie más. Ya está. Todo lo demás está en las mismas condiciones que eh, el otro día. Así que, sin más dilación compañeros, vamos a ir a curar y voy a dejar a Eevee en el PC porque me sabe mal. Le he estado leveleando, no ha evolucionado, así que es lo que hay. No, no nos interesa para el gimnasio de tipo fantasma y en cambio sí que eh, me ha dicho Splayon, que he hablado con él... Que debería coger al Cosmoj, este, al Gasmoj, ¿vale? Porque me ha dicho, los líderes que te, ven, que te vienen ahora están chetados y todo está bastante top. Entonces, un legendario, que digamos es eh, Solgaleo o Lunala, te va a venir muy pero que muy bien. Así que compañeros, sin más dilación, Genjaro se viene al equipo y dejamos a ibi en el PC. Que creo que mmm, ya lo cogeremos, ya lo cogeremos. De momento ya le hemos subido un poquito la felicidad. Espero que pueda evolucionar en un futuro. Y sin más dilación con pitruenos, vamos a... Primero, levelear a Genjaro rápidamente con con los caramelos raros. A tope ahí, pim pam. Quiero, quiero que evolucione. Que no sé qué nivel evoluciona, la verdad. El, el, el Genjaro este, el Susanaro. ¿Quiere aprender algo? ¿Capa mágica? ¿Capa mágica? Eh. La voy a quitar cerca, pero tampoco te creas que es muy interesante. Seguimos subiendo... Nivel 23, nivel 24. ¿A qué nivel evoluciona Gasly? ¡Oh! Vale. <ríe> vale. Nivel 25 con Pitruenos. Susanaro evoluciona en Haunter con Cosmoen. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Tiene que estar guapísimo. Ahí está, madre mía, niño. Pero habéis visto esta preciosidad. Habéis visto esta brutalidad. Haunmoen. Haunmoen. Quiere aprender, come sueños. <ríe> ¿Comes sueños? Yo creo que no No tengo nada para dormir, entonces casi como que no Seguimos A nivel 30, 30 y pico Yo creo que lo podríamos dejar más o menos Es lo más interesante Y me dijisteis es que evoluciona por piedra Lo que no sé es qué piedra utilizar, la verdad Porque, claro eh, Piedra... quiere aprender descanso! quiere aprender descanso! Esto es bueno, ¿eh? ¡Ostras! Descanso me gusta Voy a quitar capa mágica, o sea, capa mágica Lo siento, hasta luego la ponemos al 32, 33, como el resto del equipo más o menos. Y vamos a por el Team Rocket ya, sin más dilación. Lo primero que hay que hacer es para poder acceder a Ciudad Azafrán, tenemos que conseguir el té, me parece. Que nos lo da aquí la señorita, la, la señorita. Esta abuelita tan maja, no deberías gastarte el dinero en latas. Toma, prueba esto, tómate mi té, ya verás qué rico está el niño, niño guapo. Ahí está, y me llevo el té. Seguro que está muy bueno abuela, pero no me lo voy a tomar yo, lo siento mucho, lo va a probar el guarda. Que está en las puertas de Ciudad Azafrán. Lo que... Eh, no sé es dónde se consigue la piedra para evolucionar a... A Susanaro. Eh, creo que me dijisteis. Aunque no me acuerdo muy bien. Que se compraban. En la tienda de Pueblo Lavanda. Podríamos ir. Porque ahora además podemos pasar por aquí rápidamente. Pero... uff, Es que me da un poco de pereza. ¿Cómo? ¿Que me lo puedo tomar? Vaya, gracias. <tose> Te imaginas que se muere ahí, en plan, de repente lo has matado tú con un té Y se me ha caído el móvil en este instante Un segundo, <risa> ya está eh, Te imaginas que lo matas ahí y te meten en la cárcel y no puedes salvar a la ciudad Increíble, sería a a missing Pues nada, chicos, entramos en Ciudad Azafrán Y en teoría está por aquí el Team Rocket, ¿no? En efecto, en efecto, compañeros, está aquí el Team Rocket Y por aquí está el gimnasio, ¿no? Esto es, y el dojo, es verdad Ojo el dojo, ¿eh? Ojo el doyo. Que aquí podemos conseguir a, a... Lo diré. A Hitmonchan y a Lee, Que serán las fusiones con Licanrock, Entiendo, ¿no? Imagino que sí. Y esto es el casino. No, esto es, esto es el Silp S.A. Vale, vale, vale, vale. ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué guapo! Esta es la evolución de Pidgeot. Madre. Vamos, Geot. Vamos, Geot. Vamos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y aquí está, chicos. Silp S.A. ¿He curado los Pokémon? Sí, he curado, vale. Vale, vamos a acercarnos rápidamente a Puro Banda. Entramos en la tienda. Yo cuando entré aquí, la verdad que no vi. No vi las piedras, pero igual sí. ¡Hola! ¿Me vendes algo? Vamos a ver. Oh, sí, piedra lunar y piedra solar, vale. Vale, pues ya sabes cuál es la de lunar y la de solgaleo, ¿no? Obviamente está claro. Lunala será piedra lunar y solgaleo será piedra solar. ¿Cuál os gusta más? A mí me gusta más Lunala, lo que pasa es que. Solgaleo es tipo. acero. Y a lo mejor hereda el tipo y estaría muy bien. Porque Lunala es fantasma psíquico y Solgaleo a lo mejor cubre el tipo. Y estaría mucho mejor para el gimnasio. Vamos a probar con Solgaleo. Vamos a probar con Solgaleo. Me he decido, me decido. Sí, sí señor. Sí señor, claro que sí. Joder, yo he comprado aquí caramelos raros y no me he dado cuenta de que vendían las piedras. Amazing, amazing. Vamos a buscar la piedra solar. Que a todo esto ya tenía una piedra lunar. ¿Soy retrasado? Puede ser. Piedra solar, compramos y en efecto Susanaro evoluciona con Pitruenos preparados porque se viene Vamos a ver la evolución de Susanaro en... ¿Cómo se llama? Gen... Gen... No me acuerdo, Gen... Gen ¿Galeo? ¿Puede ser? Vamos a verlo, vamos a verlo chicos Oh yeah, oh yeah ¿La mejor evolución del juego puede ser? Puede ser, vamos a verla 3, 2, 1 Oh sí 10 de 10 No, ¿qué 10 de 10? 20 de 10 Menudo Pokémonazo, chicos Es blanco Es blanco como Solgaleo Vamos a verlo Obviously Y ojito, eh ¡Fantasma a cero! ¡Vamos! ¡Vamos! Esquivamos el tipo Psíquico Ahora sí que sí Fantasma a cero, Top de los tops Porque este Pokémon Nos puede dar bastante Lo que no sé si seguirá aprendiendo A través de tipo Psíquico Claro, porque eh, Tengo Psíquico como AMT a lo mejor he hecho un poco el retramongo ¿Tenemos psíquico? A ver, aquí está ¿Lo aprende? ¡Sí, lo aprende! Puede estar bien esto, eh Aunque no sé si guardármelo para otro Pokémon que sea tipo psíquico mm, pff, Porque se rompen aquí las MTs, entonces igual no es interesante Pero igual se lo enseño igual, eh Tiene rayo confuso, impresionar, descanso y tinieblas No, es ni no hay ningún buen ataque realmente Y con psíquico podemos dar un buen salto de calidad, eh pero muy buen salto de calidad. Vamos a quitarle tinieblas. Que tinieblas quita lo mismo que el ataque, el nivel, que es bastante poco de momento. Ahí estamos, tinieblas. Perdón, psíquico. Eh, muy bien, muy bien, nuestro nuevo Pokémoncillo, chicos. Nuestro nuevo Sol... Eh, Gengaleo, ¿no? Gengaleo se llama. A ver, Gengaleo, eso es. ¿Qué naturaleza tiene? Evita que... evita la reducción de habilidad. ¿Cómo? Aquí sí que no me entera muy bien de, de, de, de exactamente qué hace, pero bueno. Está bien, está bien así. Vale, esto es muy interesante. El tipo acero con el fantasma es otra cosa. Ahora sí que nos hemos puesto serios, chicos. Y esto es otro nivel. Vamos allá. Están aquí a la izquierda del Ship S.A., si no recuerdo mal. Y me he mirado cómo se hace, obviamente, obviamente, Pitros me he mirado cómo se llega a por a la salida. Porque esto es un maldito laberinto que no os imagináis cómo es. Entonces, lo primero que hay que hacer, si no recuerdo mal, era ir al piso número 5 Vamos aquí, piso número 5, este es Creo que sí, espero no haberlo mirado mal Y aquí hay un pasillo por las paredes Vale, espera un momento No, no, no, no, no. aquí, gracias Hay un pasillo, deja de pasar Vale, bien, bien, bien Pasamos por aquí y en efecto, si vamos y volvemos por aquí podemos conseguir la llave tarjeta Con esta llave, con compitruenos, podemos Traspasar todas las puertas. A ver. ¡No! ¡No me pilló! Dicen que se ha colado alguien. En efecto. ¿Quién se habrá colado? ¡Sorpresa! Yo. <ríe> Qué lamentable. Vale, vamos a probar a nuestro Sol Galeo con Gengar. A nuestro Gengar Vamos a verlo. ¡Oh, sí! ¡Qué back sprite más guapo, chavales! Eh... ¿Psíquico? No sé qué tipo es este Noctel Dure. Será fantasma fuego, ¿no? Onda ignea. No, no te creo. No te creo, Noctel Dure. No te creo. No te creo. Para, para, para. Yo estoy flipando. Yo estoy flipando. Acabamos de ganar una resistencia, un tipo, un todo y a tomar por saco. Eh... A ver, Light. Vamos allá. Contra Noctel Dure. Vamos a hacerle mordisco. Y en teoría esto le quita. Eh. Retrocede, pero no es fantasma ¿Es fuego en serio? Vale, pues, pues mordisco, ya lo mato Obviamente, pero pensaba que era Fantasma, lo juro Bueno, tampoco, tampoco me preocupa en exceso Vale, entonces ya tenemos la llave Chicos, ahora, con esta llave Podemos abrir estas puertas Y hay que encontrar El teletransporte que te lleva Al, al piso Donde está mm, eh, Nuestro rival y también mm, Lo diré lo diré, lo diré, lo diré ¿Cómo se llama? El líder del Team Rocket Giovanni Madre mía, ¿cómo puede no salirme esto? Que está en el piso número 3 Así que, sin más dilación, compitruenos Vamos a ir a curar Creo que... Bueno, espérate Porque creo que a lo mejor hay que enfrentarse a alguien ¿Puede ser? ¿Puede ser que haya un combate? Sí, me parece que sí Aquí abajo, ¿verdad? Sí Hacemos este combate y ahora sí Vamos después a curar y a por la lucha contra el rival Poco se habla de esto, ¿eh? Poco se habla de este capítulo, compitruenos Susana no... Susanaro, no aquí no, por favor. Vamos con Darío. Darío, Asquas, no me importa. Disparo Lodo, lo mata de un golpe, seguro. ¿Y qué más tiene? Darumatina. Uh. Uh, Light. Aquí es Light a muerte, pero a muerte, ¿eh? Darumatina, nivel 28. ¿Mordisco? Si retrocedes ya, Light eres el dios. Si retrocedes, el dios. ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡Es increíble! ¡Es increíble, Mordisco! ¡Hasta luego! Perfecto. Otro Nihilisk. Pues metemos a Darío. Ninelisk, disparo de lodo A tu casa y algo más Nada más, vale Nos vamos corriendo Veloces a toda máquina A curar y ahora Compañeros se viene el combate Contra el rival, poco se habla De este combate y poco se habla De que ahora tenemos un legendario En nuestro equipo, bueno tenemos dos Mejor dicho, dos pedazos de legendarios Subimos al piso número 3 Y ahora creo que es esta puerta Chicos, abrimos con nuestra tarjeta la puerta y tenemos este de aquí. Y veo un objeto ahí que vamos a coger, obviamente. ¡Hola! Se puede. Voy a coger estos. Lo voy a robar. Gracias. ¡Oh, hipermoción! ¡Vamos! ¡Brutal! Perfecto. Nos viene. ¡Oh, ¡Oh, cómo nos viene, chicos! Se supone que es aquí. En efecto. ¿Dónde está? El señor Corona. Vamos a pensar una estrategia. Vamos a ver. Tenemos a un buen equipo, pero sabemos que nos va a abrir con pitch One. pitch One. Así que, Pidgewine, Pidgewine, no tenemos nada muy muy fuerte contra Pidgewine, pero Nifimo. Mega Blaze, tampoco, Light tampoco, Havix. Vamos a ir con Havix, pero por tantear un poco, ya sabéis, es el típico Pokémon aquí, top, que puede aguantar bastante al principio, así que vamos allá. Hola señor Corona, bienvenido. ¿Qué te retrasó, Eka? ¡Ja, <risa> Sabía que vence, que, que aparecerías si esperaba aquí. Supongo que el tierro ¿no? que te retrasó. Tenía en Ciudad Afrari y decidí esperar a ver si mejorabas. <risa> ¡Vamos para allá, competir unos ¡Combate contra el rival! ¡Combate contra Coronap! Deseadme suerte por tu Tatis, ¿eh? Por tu Tatis, Cinco Pokémon. Vamos, no te creo. Tiene la evolución final. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa está! Vale. Eh, ¿Nivel 37? ¿What? ¿Cómo está tan.? No entiendo, pero me cago en champito Pato, tío. Me cago en champito Pato. Eh, Dragualito, paralízalo. Espora. GG. Nivel 37 con Espora. ¿Pero qué hablas, tío? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Se duerme, Javix. Vamos a hacer. ¡Fisura! ¡No! ¡Lo falla! ¡Oh! Dios mío, y se despierta, Dragualito, paralízalo. No hay, no hay huevos. No hay huevos. No hay huevos. ¡No! ¡No me he equivocado! ¡Me he equivocado! Vale, vale, vale, lo fallo otra vez. ¡Madre mía, hermanos! ¡Madre mía, del agua Aliento! Ahí está. Vale, crítico, crítico. Vamos, vale, vale. Vale. Vale, respiramos. Tiene fisura, tiene fisura. Tiene fisura. Vamos con Darío. Darío no, no le afecta, ¿no? Es volador. A Darío no le afecta, entiendo yo. Ok. Ahí va Darío. ¡Hueso a palo! ¡Hueso a palo! ¡No me afecta! ¡Vale! ¡Perfecto! Perfecto. eh. Uh, vuelo, bote, bote, bote. Espora, espora. Ah, a ver qué tienes de tipo volador, campeón. A ver qué tienes. Que me lo estoy viendo venir y nos vamos a reír poco, ¿eh? Nos vamos a reír poco. Hueso, palo, no me afecta. No me afecta. No me afecta, chicos. No tiene nada de tipo volador. No tiene nada de tipo volador. Esporas. Dios, el fail. Me ha, me ha dado un microinfarto cuando he hecho fisura. Y, y, y pensaba que me lo comía. Qué, qué flipado. Ahí está, paralizado, vuelo. Y este Mamos Geot, chicos. Este Mamos Geot creo que se va al carrer. ¡Vamos allá! ¡Buelecito y Mamos Geot para tu casa! ¡Uy, el Fisura, tío! El Fisura estaba hecho a mala idea, ¿eh? Ese Fisura estaba hecho a mala idea. Ahí está, 600 puntos de experiencia. ¡Escoliados! Tiene un dos chicos. Un Escoliados. Vamos a ver, Escoliados. No te creas que tenemos nada muy serio contra Escoliados, ¿eh? Voy con Javix otra vez. Pero tipo agua, el tipo agua nos hace un destrozo muy serio. Pero muy serio. A ver, Escolia 2. No, me intimida. Ah Esto es malo, eh. Esto es muy malo. Voy a meterle Dragoliento a ver si lo paralizo. Nivel 38, tío. Nivel 38. Martíazo, a ver cuánto me quita. Poco. Me quita poco. Me quita poco. Hay que bajar el Dragoliento. Qué malo. Qué malo. O sea, paralízalo, perdón. Ahí está. Paralizado, Escolia 2. Esto es muy bueno. Y enfado. Vamos a ver, enfado. ¿Cuánto le quita? Imagino que bastante más, ¿no? Ay, qué poco. Uy, qué poco, niño. Paralizado, escoliados. Otro enfadito, hay que se lo lleva. Mitad de vida, martillazo. ¡Que lo falla, chicos? ¡Qué suerte estamos teniendo! ¡Qué suerte estamos teniendo, hermanos, martillazo! Aguántalo, Javix. Bien, bien, bien, bien, bien. Bien. Se confunde, no me importa, no me importa. Eh... Voy a cambiar, yo creo, eh. Lo que la pregunta es si me merece la pena. Porque está tirando martillazo, ¿eh? Y no te creas que me hace mucha ilusión. Voy a jugármela, chicos. Enfado, va. Va, está confuso. No te golpees, Javix. Javix, Javix, Javix. No se golpea. Enfadito. Y escoliados está a un solo golpe de morir, hermanos. Martillazo, que no me importa. Javix, no te confundas, hermano. Mátalo, mátalo. Se golpea. No, no, no, no, no No, no me mata, ¿no? no me mata, no me matas. No me matas. No me matas. ¿No me matas? ¿No me matas? Ocho peces. Vale, enfado. ¡No! ¡No! ¡Está confuso! ¡Pensaba que se iba a ir! ¡No! ¡Vale, enfado! ¡Dios! ¿Cómo me la he jugado ahí, eh? ¿Cómo me la he jugado ahí? Pensaba que se iba a desconfundir, lo juro, eh. Vale, vale, vale, vale, bien, bien, bien, Javix, bien. Grourúa. ¿Grourúa? ¿Tienen Grourúa a estas alturas? Vale, Grourúa es Fimo, obviamente. O sea, Grourúa es Fimo. Ahí está. no Me va a intimidar, no me preocupa. Martillazo. Ahí está. Debería matarlo, ¿eh? Debería matarlo... ¡Sí! Ahí está. Gorúa para tu casa, nen. Perfecto. ¿Qué más tiene? Benuterra. Uh. Uh. El inicial final, chicos. Benusur con Torterra. La pregunta es qué hacemos aquí, hermanos. La pregunta es qué hacemos aquí. Darío. A ver, tenemos a Susanaro. Que es un legendario, ¿vale? Pero ahora que tiene tipo acero, el tipo tierra nos destroza. Tipo tierra nos destroza. Tipo planta es neutro. T tierra no afecta. Tierra nos destroza. Ni hablar de Javix, ¿vale? Y Fimo, planta nos destroza. Darío. Darío es nuestra opción, ¿eh? Darío es nuestra opción. Por favor, Darío. Te suplico que venzas a este menuterra. Vote. O vuelo, o danza pluma. Estoy por atacar ya directamente, eh. No me la quiero jugar. Bote, va, va. Hoja afilada, aguántalo. Aguántalo, Darío. Con tus huevos gordos. Con tus huevos gordos. No, más de la mitad de la vida. Lo, no lo voy a matar. No lo voy a matar. Lo falla, obviamente. Bote que golpea. No lo voy a matar. Ni de coña, ni de coña. Ni, ni la mitad de la vida, hermanos. Ni la mitad de la vida. Madre mía, chicos. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? No lo sé. No tengo ni idea, ¿eh? Me quita mucho. Me quita muchísimo, chicos. Voy a ir con Javix. Lo voy a sacrificar, chicos. Lo voy a sacrificar. Me sabe mal. Me sabe mal. Hoja afilada. Me va a matar. Obviamente nivel 40, tío. Nivel 40? ¿Qué hablas? Crítico. Me la suda, hermano. Me la suda. ¿Y ahora qué? ¿A quién metemos limpio, chicos? A Fimo? No me va a valer de nada. Necesito a alguien que aguante un golpe, ¿eh? Para curar otra vez a Darío. Uf, está jodido esto, ¿eh? Está muy jodido. ¿Creéis que Light lo mata de un lanzallamas? ¿Creéis que Light lo va a matar de un lanzallamas? Tiene bastante ataque, ¿eh? Tiene bastante ataque. O igual lo podemos quemar, eh. Vamos a sacar a Light. Vamos a intentar quemarlo. Con fuego Fatuo. Ahí está. Golpea el fuego Fatuo. Quemamos a Venuterra y ahora, lo que me haga de tierra, en teoría, no me debería matar. ¡Tres veces, ¡Tres veces, Madre mía, niño, tres veces.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 yo estoy flipando Susanaro Voy a meterle un psíquico que va a flipar Voy a meterle un psíquico que va a flipar Dime que lo matas Dime que lo matas, por favor Eres más rápido Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo No le quita nada, fisura Lo falla oh. Vale, se quema Psíquico, Lo vamos Menuterra. Dios ¡Oh! Ha hecho fisura el retrasado Ha hecho fisura el retrasado ¡Menos mal! ¡Madre mía, hermanos! ¡Madre mía, qué combate! ¡Increíble! ¡Al Kitzer! ¡A la Kitzer! ¡A la Kitzer! ¡A la Kazan! Con... Con Klawitzer. Esto es Psíquico Agua. A ver, dejadme centrarme porque estoy ahora mismo desconectadísimo. Psíquico Agua. O Mega Blaze. O seguir con su sanar a muerte, ¿eh? No sé qué hacer exactamente Vamos con Mega Blaze Vamos con Mega Blaze Madre mía, qué masacre, chicos Madre mía, qué masacre Yo estoy flipendo eh, Rayo, por favor, mátalo No hay huevos, Mega Blaze Mega Blaze, no hay huevos, mátalo Mátalo, nivel 35 Mátalo, por favor Mátalo, no lo mata ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Martillazo, lo aguantas, Mega Blaze! ¡Lo aguantas! ¡Sí! ¡Dos peces! ¡Oh, ¡Rayo! Y al eclipse muerto. ¡Oh! Increíble, increíble, dos peces. Megablaze es un dios. Megablaze es un maldito dios de los, de, de, de, de, de, de, de, de los dioses. Dios mío, chicos, Dios mío, estamos jodidos. Estamos muy jodidos. Vencimos. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que ya estás para luchar contra el jefe. No, no, no, no. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Mañana, mañana completamos equipo, chicos. Mañana completamos equipo. Pero seguro. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Hasta luego. Madre mía. Dos vidas. Dos vidas. Estamos jodidos. Javix y Darío. Mañana le peleamos y mañana metemos nuevos en el equipo. Pues nada chicos, compitronos, espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Podéis dejar un super like de compitrono, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Chaos 2, Harlock. Chao. Chao.